más maneras de reducir el coeficiente de penetración aerodinámica en una gravity bike, eh, una muy importante, si puedes acceder a ello realmente marca mucho la diferencia, es el utilizar un mono de cuero, un mono de motociclismo, en lugar de vaqueros más protecciones, más una armadura de mountain bike, más etcétera, etcétera, etcétera. Eh, el utilizar un mono de cuero primero reduce el área frontal porque realmente ocupa menos tu cuerpo que, que con todas esas protecciones y además mejora mucho el coeficiente de penetración aerodinámica y recuerda que tú eres lo más grande en este conjunto. El utilizar un mono de cuero te va a dar más seguridad y además más prestaciones en materia aerodinámica. Valen dinero, pero desde luego si puedes permitírtelo, puedes comprarlo de segunda mano, puedes conseguirlo de alguna manera, es la mejor inversión que puedes hacer un, un mono de cuero. Algunos de ellos además llevan una jorobita aerodinámica en la parte trasera, una chepa, eh, para reducir esta turbulencia que se forma detrás del casco. En la práctica, a nuestras velocidades, que nosotros hacemos puntas de 100, ciento y poco, eh, en realidad no va a marcar ninguna diferencia. ¿Tiene un pequeño inconveniente? Bueno, dos. Uno, suelen ser más caros y dos, si además quieres probar el Street Lush, el problema es que no puedes utilizar ese mono porque, lógicamente, no te podrías tumbar del todo, te molestaría la, la jorobita, con lo cual yo te animo a que te lo compres, si puedes, sin joroba. Y por último, el mayor paso que puedes hacer para reducir el coeficiente de penetración aerodinámica es utilizar, lógicamente, un carenado. Eh, hace años habían dos categorías, bicis carenadas y bicis sin carenar, lo que pasa es que bueno, no, no justificaba el número de participantes el distinguirlas y se, se unieron todos en la, en la misma. Eh, el mayor problema que tiene un carenado es que, lógicamente, aumenta el área frontal. Quiere decir que si tú, una bicis sin carenado, tiene un área frontal mmm, determinada y tú, al ponerle un carenado, aumentas un 20% del área frontal, si el coeficiente de penetración aerodinámica se reduce un 30%, el producto se reduce un 10%, sales ganando. Pero si tú aumentas el 20% del área frontal y eh, solamente disminuyes un 10% el coeficiente de penetración aerodinámica, la resistencia, resistencia aerodinámica total aumentará un 10%. ¿vale? Sería contraproducente. Por eso, los carenados tienen que ser muy, muy, muy pequeños. No te puedes permitir el lujo de aumentar el área frontal. Eh, los puedes construir tú, aunque la verdad es, que es un trabajo bastante laborioso. Eh, de nuevo, en los, en los coches tenéis capítulos sobre cómo se, se trabaja la fibra, pero es muy laborioso y además las formas son más complejas, son eh, formas muy redondeadas y los sistemas de anclaje también son complicados, porque al final se ancla una bicicleta y no un chasis de coches más complicado. Quizá la manera más razonable de afrontar esto es utilizar un carenado de moto de 50 centímetros cúbicos que fabrican réplicas, para la gente que compite con clásicas, eh, tiene que ser de 50 centímetros cúbicos, muy pequeñito. los de 125 ya básicamente son enormes. Eh, normalmente los fabrican eh, pintados generalmente en blanco, con el gel coat, ¿vale? que, que ya queda un acabado estupendo, y si consigues uno que se acople bien a tu bicicleta y que lo puedas fijar fácilmente, quizás sea la solución más razonable. Es importante también que el coste sea contenido, ¿Por qué? Porque si tú realmente te gastas una fortuna en un carenado, llega un momento que tienes un efecto psicológico contraproducente, que es que tienes miedo a caerte para no dañar tu carenado. Con lo cual puede ocurrir que a la hora de la verdad realmente arriesgues menos, porque cuando te caías con la bici sin carenado realmente rompías muy poco, pero no te apetece romper este carenado. Con lo cual no te compliques muchísimo la vida con el carenado. Si consigues uno de un precio más o menos económico, con un trabajo de pintura razonable que no sea muy caro, eh, utilízalo. Si no, puede llegar a ser hasta incluso contraproducente para tus tiempos.